Este sábado en 32, Regionalmente Nuestro, llegamos al Departamento del César. Déjate contagiar por el sabor de su cultura vallenata, su variedad de climas, su naturaleza, la aventura de sus cielos y la enseñanza de nuestros hermanos mayores. Te esperamos este sábado a las 9 de la mañana en 32, Regionalmente Nuestro.